Hola, yo soy Graciela Galeano. Soy periodista y productora de contenidos de Latitud 25. Para mí, el bootcamp fue bastante interesante por el hecho de que nos dio bastante contexto en relación a lo que es el financiamiento político, a cómo, a cómo actúa el crimen organizado y cómo puede llegar a invadir, vamos a decir, un Estado, cómo puede afectar a los periodistas. Me parece que este tipo de espacio es importante porque primero eh, genera una interacción entre, entre los colegas, eh, como un espacio seguro en el que podemos compartir, debatir, eh, unificar mayormente los criterios y también capacitarnos porque por más de que llevemos años haciendo periodismo siempre es importante actualizarse y por más de que hayas hecho varios cursos eh, la información que te dan siempre aporta algo a, a tu conocimiento y a lo que puedes eh, aplicar si es, ejerciendo la profesión. Es difícil elegir cuál fue la clase que más me gustó porque me parece que todas fueron bastante interesantes eh, desde el contexto, desde cómo chequear la información, cómo abordar eh, la tecnología en, en las informaciones que nosotros eh, publicamos.